Bienvenidos nuevamente a este nuevo vlog Miren, el día de hoy vamos a preparar pescado tilapia Lo vamos a preparar a la mantequilla Y bueno, quiero compartirles un poquito antes de, de continuar eh, Ya se terminó la nieve, la temporada de invierno pues ya terminó Ahora vamos a empezar a, con primavera-verano pero por el momento vamos a compartirles esta receta, está, la verdad pues este, muy fácil y sencillita de preparar, pescado tilapia a la mantequilla. Entonces miren, le vamos a poner mantequilla, les estoy presentando los ingredientes. Le vamos a poner sazonador completo, aquí ya tiene de todo. Este sazonador ya trae perejil, pimienta, ajo, cebolla y, y varias especies. Es muy bueno. Le vamos a poner ajo. Le vamos a poner un poquito de paprika. Es muy delicioso ponerle esto. Le da un toque muy sabroso. Le vamos a poner cebolla. Y le vamos a poner un poquito más de perejil. Aquí estamos presentando el perejil. Y estos son los ingredientes que va a llevar el, el pescado, tilapia, lo vamos a empezar a preparar, esto es a la mantequilla. El día de hoy, pues ya estuvo muy bonito el día porque salió el sol, pero ¿qué creen que el día de hoy esté mucho frío todavía? Todavía tenemos temperaturas pues muy bajas. Y ya estamos esperando pues con mucho gusto empezar a salir para grabarles lo que es primavera y verano. Bueno, esta tilapia la vamos a acompañar con verdura igual a la mantequilla. Aquí tenemos brócoli, ya lo tenemos lavado. Y este brócoli lo vamos a, a preparar a la mantequilla con estas zanahorias. Mira. Ya las zanahorias ya las tengo aquí ya lavadas. Este, las tengo cortaditas en rajas y las vamos a preparar ya en un sartén con este brócoli a la mantequilla entonces es lo que vamos a degustar el día de hoy tilapia a la mantequilla con verdura a la mantequilla que es brócoli y zanahoria y le vamos a poner también un toque de de este de chile chipotle a la, al pescado tilapia, va a quedar muy sabroso bueno, entonces comenzamos con esta receta. Saludos a todos. Como siempre, eh, Ale Loli, Family blogs les enviamos muchos saludos. Eh, como siempre, pues los invitamos a que se suscriban. Activen la campanita para que vean todos los estrenos de los, de los videos que, que estamos compartiendo. Y... Eh, pues igual los invitamos a ver si, si, nos, si se animan a, dejarse, a dejarnos un comentario. Perdón, estoy tan emocionada. Un comentario y un like. Bueno, entonces empezamos con esta receta. Tilapia la mantequilla con verdura. Bueno, en este momento vamos a, a freír el el pescado le vamos a poner mantequilla y un poquitito de aceite de oliva vamos a ponerle mantequilla. Le vamos a poner un poquito de aceite de olivo para, para que quede más, más delicioso este pescadito. Solamente le vamos a poner unas gotitas, muy poquito, miren aceite de olivo aquí se los estoy presentando vamos a incorporar la mantequilla con el aceite Ahora le vamos a agregar la cebolla, aquí tenemos la cebolla, y vamos a incorporarla con, con la mantequilla y el aceite de olivo, vamos a esperar unos, unos minutitos para, para que se acitrone la mantequilla. Aquí tenemos el ajo, le vamos a poner ajo, porque el ajo le da mucho sabor al, al pescado. Yo le estoy poniendo dos cucharadas. Vamos a incorporar la cebolla con el ajo. Y esperar unos segunditos que se acitrone, miren. Está quedando muy bien. Va a terminar el proceso de, de, de freírse junto con el pescado. Ahora le vamos a poner el pescado. Miren, aquí está la, la tilapia, le vamos a poner. Miren, ya está, ya está lavado. Vamos a poner la siguiente, son tres rebanadas que tengo. Miren. Ahora le vamos a poner un poquito de sazonador, vamos a poner el sazonador, esto es al gusto. Ahora le vamos a poner un poquito de papicra le da un sabor muy sabroso y por último le vamos a poner un poquitito de, de chile chipotle nada más para darle tantito sabor, no mucho, bueno en el caso de nosotros es poquito porque no nos gusta muy picoso y con este es más que suficiente. Le vamos a poner, por último, un poquitito de aceite de olivo, un poquitito arriba. Y ahora lo vamos a tapar. darle unos minutos y y lo vamos a voltear entonces en un segundito les muestro cómo queda tenemos que voltearlo ahorita le vamos a dar unos más o menos unos este, cuatro minutos para que se cosa de un lado volteamos eh, la tilapia y dejamos otros cuatro minutos y listo se cose muy rapidísimo Bueno, pues ahora vamos a, a voltear el pescado para que se cosa de la, de la, de la parte de, de abajo. Lo vamos a voltear con mucho cuidado. Miren. Vamos a voltearlo con mucho cuidado para que no se rompa. Vamos a, a agarrarlo con la otra palita. Vamos a ayudarnos con las dos palitas y lo vamos a voltear con mucho cuidado. Miren, esta es la primer parte y ahorita se va a coser de este lado, la parte de abajo. Lo volteamos con mucho cuidado. Y miren, se está cosiendo muy bien. Le volvemos a poner un poquito de sazonador para que quede bien de los dos lados. Mira. y esto está quedando muy muy bien muy sabroso y es una receta muy rápida para comer en unos instantes vamos a ponerle el condimento a la paprika un poquito de chile solo para que quede incorporado bien de los dos lados y volvemos a tapar para que se cosa vamos a darle otros cuatro minutos y pues con eso Vamos a dar por finalizado, lo vamos a emplatar y vamos a degustar de este rico platillo tilapia a la mantequilla. Bueno miren pues aquí ya quedó nuestro platillo, ya quedó la tilapia, eh, se coció rapidísimo y miren ya quedó muy bien este. Todos los ingredientes, ya nada más es de emplatar y acompañarlo con su verdura, pero le acabo de apagar porque pues ya terminó este de cocerse. Y bueno, pues ahora vamos a emplatar y vamos a disfrutar de este delicioso pescado tilape, muy muy sabroso. Entonces ahora vamos a preparar lo que es la, la zanahoria con el brócoli a la mantequilla. Bueno, pues ahora vamos a preparar nuestra verdura a la mantequilla. Aquí ya tenemos, este, pues el brócoli y la zanahoria. El sartén ya. Ya lo tenemos caliente. Vamos a derretir la, la mantequilla. Para que se cosa a vapor Entonces ahora vamos a Introducirle toda la zanahoria Como ya la tenemos lavada Aquí tenemos toda la zanahoria eh, Vamos a darle vuelta Esto también va a quedar muy sabroso La zanahoria se, se, se va a cocer con con vapor y con juguitos de, de naranja. Entonces ya le estamos incorporando lo que teníamos. De hecho, al principio le puse un poquitito de de este de aceite de, de olivo. Y, pues ya ven, le agregamos un poquito de mantequilla para que se curva. Entonces vamos aquí a agregarle el brócoli y después le vamos a introducir un poquito de agregar perdón un poquito de jugo de naranja y se va a cocer al vapor miren va a quedar muy muy buenas estas zanahorias vamos a ir incorporándole el brócoli ahora lo bueno, tengo por ramito porque lo estoy agregando con la mano sí. ahora vamos a agregarle un poquito de jugo de naranja para que se coza al vapor aquí tengo jugo de naranja vamos a poner un poquitito y ya con eso ya se va a cocer muy bien verdura la mantequilla al vapor con un poquito de jugo de naranja ya lo vamos a tapar y ya nada más únicamente se es esperar a que perfecto, así le vamos a ir moviendo poco a poco, zanahoria y brócoli a la mantequilla, con un poquito de jugo de naranja para que se cociera pues, al vapor, bueno, vamos a emplatar Bueno, con esto finalizamos el día de hoy nuestro vlog, nuestro video número 66. Y miren, quedó delicioso el pescado tilapia a la mantequilla. Ahí podemos ver el ajo, el chile chipotle, la cebolla y miren, quedó delicioso. Acompañado de... De este zanahoria, brócoli a la naranja bueno no fue a la naranja fue a la mantequilla pero con un poquitito de jugo de naranja gracias, gracias nos vemos en el próximo video eh, saludos a la distancia y hasta pronto